El problema nos plantea que identifiquemos la constante de proporcionalidad, el punto de corte con la ordenada y el punto de corte con la abscisa de la función y igual a 4 multiplicado por 6 menos 2x. Empecemos por determinar cuál es la constante de proporcionalidad de esta función. Primero que todo, para poder determinar la constante de proporcionalidad vamos a tener que realizar la operación que constituye la función la función está expresada como una multiplicación en este caso tenemos que y es igual a la multiplicación de 4 por 6 menos 2x de esa manera nosotros no podemos visualizar directamente cuál es el coeficiente o número que acompaña a la variable independiente, en este caso x, porque hay una multiplicación de por medio, y la vamos a realizar. Aquí multiplicamos 4 por 6 nos da 24, menos 4 por 2 que nos da 8, 8x. Ahora reordenemos los términos de esta expresión y nos queda menos 8x más 24. Observamos que el número que acompaña a la variable independiente a x es menos 8 y por lo tanto concluimos que la constante de proporcionalidad de esta función afín es menos 8. Así las cosas, entonces podemos afirmar que m, como se acostumbra a representar a esta constante de proporcionalidad es igual a menos 8. Recordemos que también se le llama pendiente. La pendiente de esta función será menos 8. Ahora determinemos cuál es el punto de corte de la función con el eje de las ordenadas. En el plano cartesiano se le llama eje de las ordenadas o también simplemente ordenada al eje vertical que conforma este plano cartesiano, a lo que nosotros aquí en el gráfico llamamos eje de las Y. Este es el eje de las ordenadas. Entonces aquí tendremos el punto de corte, el punto de intersección entre la función y el eje de las ordenadas. Y este punto de corte tiene una característica, es que la primera componente del punto es igual a cero, x vale 0 en este punto y la segunda componente tendrá un valor al cual lo vamos a representar con la letra b. Esa es la letra que se acostumbra a utilizar. Entonces retomemos nuestra función que es y igual a menos 8x más 24 y observamos que aquí x debe ser igual a 0 para hallar el punto de corte. Entonces nos queda menos 8 por 0 más 24. Si nosotros multiplicamos menos 8 por 0, sabemos eso da 0 y por lo tanto y simplemente nos queda igual a 24. y vale 24 cuando x vale 0. Así las cosas, entonces hemos llegado a que el valor de b de la segunda componente del punto de corte es 24. Y por lo tanto, el punto de corte o el punto de intersección entre la función y el eje de las Y o eje de las ordenadas será el punto de coordenadas 0,24. Ahora veamos cómo determinar el punto de intersección o punto de corte entre la función y el eje de las abscisas. Y aclaremos a qué se identifica o a qué se llama en el plano cartesiano eje de las abscisas. El eje de las abscisas es lo que nosotros aquí en el gráfico eh, miramos que se identifica como eje de las X y aquí tenemos el punto de corte. Este punto de corte tiene la característica de que va a tener como primera componente un valor en X, llamémoslo X1, y como segunda componente observamos que está en una posición donde Y vale 0, es decir, es un punto en el cual Y siempre va a valer 0. Retomemos la función que es Y igual a a menos 8x, más 24, reemplazamos en y, 0, para hallar ese punto de corte, entonces nos queda 0 igual a menos 8x, más 24. Ahora, observamos aquí que tenemos una ecuación de primer grado, con una incógnita, la vamos a solucionar, vamos a hallar el valor de x, y empecemos sumando 8x a ambos lados de la ecuación. En el lado de la derecha nos va a quedar menos 8x más 24 más 8x. Hemos sumado 8x en ambos lados. En el lado derecho se cancela menos 8x con 8x y solo nos quedará entonces 8x del lado izquierdo igual a 24. Ahora para quitar el 8 que acompaña a x, podemos dividir la ecuación a ambos lados entre 8 y nos quedará, en el lado izquierdo se cancela 8 y en el lado derecho nos queda 24 dividido entre 8. Haciendo las operaciones tenemos que x es igual a 3. Hemos encontrado entonces el valor de la componente de este punto, de la primera componente de este punto. Entonces llegamos a la conclusión de que el punto de intersección de la función con el eje de las X, también llamado eje de las abscisas o simplemente abscisa, es el punto de coordenadas 3,0.